Can crash. My friend. bienvenidos a un nuevo bi productivo en el vídeo de hoy va a ser un poco especial porque quiero daros algunos consejillos para aquellos que tengáis mucho estrés, mucha carga de trabajo, que al final no es otra cosa que también para poder aumentar la productividad. Comenzamos con estos consejillos. Primer consejo, aunque muchas veces no caemos y el poder de la inercia nos arrastra, muy importante que repartáis las tareas que vais a afrontar en el día, que las valoréis de más a menos o con una nota, el esfuerzo que os va a costar a nivel mental. O sea, si es una tarea de pensar algo muy importante o planificar algo, o si es una tarea simplemente, yo que sé, de meter una factura o calcular un impuesto, algo muy sencillo. Cuando más energía tenemos, son cuando tenemos que afrontar este tipo de tareas. Entonces, si tenemos ocho tareas para el día y las clasificamos, las primeras tareas en el día tienen que ser la que más esfuerzo te cueste y de esta manera poder tener más energía para las tareas que más energía consumen. Nosotros incluso tenemos un libro a nivel interno, que es nuestro libro de nodriza tech de tareas, que os pongo un pantallazo para que lo veáis, donde nosotros podemos clasificar las tareas de mayor a menor importancia y si te van a costar más esfuerzo o menos esfuerzo para poder clasificarlas perfectamente. Con esto conseguiréis reducir muchísimo, muchísimo el estrés, si no, a veces se producen desfases de que, por ejemplo, tienes mucha energía por la tarde para hacer tareas muy sencillas o al revés, entonces con esto podemos reducir el estrés y ser mucho más productivos. Segundo consejo variables que nunca tenemos en cuenta a la hora de también ser más productivos con según qué tareas la alimentación, hacer deporte hay muchas variables que podemos modificar a nuestro antojo cuando tenemos que afrontar según qué tipo por ejemplo pues de reuniones o también de tareas yo por ejemplo si tengo que dar una charla en algún sitio que va a ser una charla de dos horas y tengo que dar lo mejor de mí mismo, pues por ejemplo ese día intento hacer deporte por la mañana o intento hacer meditación para poder afrontar esa charla con muchas más posibilidades y con mucho menos desgaste de energía. O por ejemplo si vas a tener que hacer según qué tarea la alimentación esa semana por ejemplo si el viernes tienes una reunión muy importante si tú modificas tu alimentación dos días antes puede que tu cuerpo llegue mucho mejor preparado para afrontar esa reunión o esa tarea. Podemos modificar según qué parámetros de la fórmula para afrontar mejor ese tipo de tareas o de reuniones, algo que nos pueda desgastar para disminuir nuestra productividad. Y la tercera, el contexto. El contexto también es muy importante y la gente se piensa que es algo energético, espiritual y no sé qué, pero no. Es súper importante elegir el contexto donde vamos a hacer una reunión, donde vamos a tener que hacer una tarea. Por ejemplo, si es una tarea muy creativa, si tú siempre las tareas creativas las haces en la misma habitación, en la misma sala o donde donde tú quieras, tu cuerpo se empatiza con ese sitio, es, es como cuando entras a un sitio y te recuerda algo malo porque te ha pasado algo malo ahí. Si tú empleas la misma sala siempre para ser creativo, es probable que la creatividad te aflore más en esa sala. Entonces tienes que ser como un poco tener alevosía y hacerlo con criterio. El elegir según qué salas para tener, según qué reuniones o desempeñar según qué tareas. Son variables que no tenemos en cuenta, pero estamos preparados el cuerpo humano para empatizar con nuestro contexto. Y por eso muchas veces, por ejemplo, para ser más productivo hay que hacer reuniones en sitios donde no has tenido reuniones, o sea, por ejemplo, pues en un restaurante o en una casa rural o en medio de un parque para cambiar esas variables y entonces pues que salga más la creatividad o sea una reunión más distendida o lo que sea. Entonces es muy importante pensar en el contexto que vamos a emplear para la tarea que vamos a desempeñar o para la reunión que vamos a tener. Y ese es el biproductive de hoy. Y espero ha sido un poco biproductive espiritual, pero yo creo que son tres tips que tenéis que tener en cuenta, que parece que no pero influyen muchísimo en nuestra productividad. Así que nos vemos en el siguiente programa.